Eh, ...que en el día de hoy, eh, bueno, es nuestra, nuestra última sesión de estos talleres que las revistas científicas de la Universidad Católica del Norte han ofrecido durante todo el mes de mayo. Eh, la charla del día de hoy está a cargo de Catalina Londoño y es Identicate como herramienta de apoyo para procesos editoriales y de investigación. Eh, Catalina es doctora en economía agrícola y aplicada. Tiene más de 15 años de experiencia en, en la academia y en, en eh, a través de diferentes roles. Eh, en la actualidad ella es el líder de equipo de los servicios profesionales y educativos de Turnitin en América Latina. Donde, eh, se, donde se busca eh, apoyar todo lo que es la implementación de, de herramientas como Turnitin y también más específico para el tema editorial y, y de revistas como lo es Identicate, eh, promoviendo la integridad académica y el mejoramiento continuo dentro de, de estos procesos. Así que, sin más, más que decir, eh, dejo a Catalina Londoño eh, para que nos comente eh, sobre este tema que también es vital y que, es de suma urgencia, tanto para los editores y para los investigadores, para los comités editoriales, que sirva para tener un buen uso de este tipo de herramientas. Catalina. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, y muchísimas gracias a todos eh, bueno, pues por acoger uh -huh. nuestra invitación. Denme un segundito, lo, vamos a movernos para acá. Muy bien. Entonces, eh, como ya les contaron, vamos a hablar un poquito de cómo Identicate es una herramienta que permite apoyar todos los procesos editoriales y los procesos de investigación. Entonces vamos a darle un contexto inicial, uno, por un lado, qué es la integridad académica y esto qué tiene que ver y por qué es un, es un, un tema que nos compete en tanto a los investigadores como a los editores como a los autores y por otro lado vamos a como a enmarcar todo esto dentro de ese proceso de investigación y eso cómo se va a reflejar al final en una publicación. ¿no? Eh, y vamos a ver, pues un, un segundito, Funcionando identificar. Entonces, de nuevo, como para ponerle contexto un poco, eh, ¿qué es la integridad académica y cómo la entendemos? Esta es la definición del Centro Internacional eh, para la Integridad Académica, que se llama ICAI por sus siglas en inglés, y es una, una definición súper linda de, de integridad, es el compromiso, incluso en momentos de adversidad, con la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, el coraje y la responsabilidad. Entonces esta, esta es la definición del ICAI y piensen ustedes en todos estos valores que unos, uno relaciona a algunos bastante, de manera bastante directa con la integridad, cuando me hablan de integridad lo primero que se me ocurre puede ser honestidad, otros no necesariamente, pero piensen en, en, en una digamos que un valor como coraje o valentía y efectivamente se necesita coraje o valentía para actuar con integridad en esos momentos de adversidad, justamente cuando tengo presión para hacer una publicación cuando soy el estudiante que tiene le queda el último día para, para presentar su trabajo o incluso su tesis. Entonces esto es bien importante como tenerlo en cuenta y ese conjunto de valores y cómo vamos a volver operativos esos valores, cómo los llevamos a la práctica. Y entonces para hablar de integridad, pues vamos a pensar en este marco de la investigación inicialmente y de la investigación que nos va a dar como resultado una publicación para ponerlo, pues para, como para hablarlo en, en, en el contexto de ustedes. Entonces, lo primero que, tengo, que uno tiene que pensar, y si es vamos a, a actuar con integridad, vamos a llevar la integridad a la práctica, lo primero es que tenemos que pensar en que la investigación en su conjunto que da origen a esas publicaciones es una investigación cuidadosa y responsable, desde el principio. ¿okay? Entonces, que los, los métodos que estemos utilizando de ninguna manera pasen por descuidados, negligentes o imprudentes. Okay. Entonces, este esta es una, de una, un reporte justamente de integridad en la investigación que salió el año pasado y, y a mí me parece muy importante pensar en, en, el, en la sostenibilidad y en el largo plazo, por qué es importante actuar con integridad si somos investigadores o estamos en el mundo de la investigación, puede que ese no sea nuestro rol específicamente. La integridad es crucial cuando se considera la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Cada publicación preferencia trabajo previo construido con base en ideas previas. Desafía creencias existentes y posiciona su contribución en un contexto más amplio. Claramente, cualquiera que contamine este registro se arriesga a sabotear la investigación en el futuro, socavar los aspectos de la ciencia abierta y frustrar a aquellos que pretenden usarlo en la práctica. Estamos hablando de la sostenibilidad de la ciencia. Esas son las, las, la nuestra responsabilidad como, como investigadores y esas son las consecuencias de actuar, de actuar con, eh, con integridad. La, la sostenibilidad de la investigación en el largo plazo. Entonces si miramos la investigación como un proceso, eh, y pensando en esa idea de, de la de los métodos tienen que ser responsables en todo este ciclo este es obviamente un, una, una eh, digamos que una representación bastante simplificada del proceso de investigación pero pensemos en general en estas cuatro etapas exploración diseño ejecución y divulgación y pensemos en las responsabilidades éticas y las responsabilidades de de actuar con integridad en cada una de las etapas empezando por la primera no pues estoy mirando qué es lo que voy a investigar, estoy identificando mi problema, estoy haciendo una revisión de literatura, estoy definiendo qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a aproximar a, a, aproximar a ese asunto que quiero investigar. Entonces en ese asunto de exploración, lo primero es que te, deberíamos utilizar las herramientas que tenemos a la mano para ver la validez de las fuentes, sobre todo en este momento donde la, la información es tan disponible, Siempre, disponible permanente, disponible literalmente en, en mi mano con mi celular, ¿no? Entonces lo importante es que tengamos el criterio para que esas fuentes que estamos utilizando sean fuentes válidas, sean fuentes fidedignas, sean fuentes confiables, sean fuentes primarias en la medida de lo posible. Y aquí les voy a mostrar, esto es un pantallazo y ahorita se los muestro en la vida real, pero esto es un pantallazo de Identicate. Y esto es el, una... Una tesis que estábamos revisando, una tesis doctoral. Y miren esto. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque aquí estamos hablando de esa actuación con responsabilidad y con esos métodos cuidadosos desde el momento uno. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que lo que yo esté citando dentro de mi tesis doctoral sea buenas tareas? Eso no debería ser, eso no es una actuación, eso no es que yo estoy validando mis fuentes, eso no es que estoy que estoy utilizando métodos adecuados desde el principio y, de, y en algún momento mi, mi, mi asesor también se descuidó, ahora se le abona que está citando, <risa> pero tal vez no es la mejor fuente y menos, definitivamente menos en una tesis doctoral, entonces desde ahí estamos empezando con, con, esa, con ese cuidado, con esa responsabilidad, con esos comportamientos éticos y responsables. Bien, nos vamos para esta segunda etapa y de nuevo, pues, obviamente estoy simplificando mucho el proceso, pero pues como para pensar en diferentes etapas en términos generales, entonces vamos a hablar de el diseño de la investigación. Estoy pensando, ¿cómo es que voy a hacer? Ya, ya sé qué quiero hacer. Ya busqué en fuentes, en buenas fuentes. Ya validé que esas fuentes eh, me dieran información, información actualizada, información relevante. Entonces voy a diseñar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahí me toca ser cuidadoso con mis métodos, de manera que, y en, tanto en el diseño como en la, en la ejecución, de manera que no vaya a caer en el diseño o en la recolección de los datos en estos tres pecados del fraude científico, FFP. Entonces vamos a hacer una investigación rigurosa eh, y déjenme, por aquí me brinqué, pero la idea es no caer en FFP, que son los, esos tres pecados, el primero es fabricar, fabricar, en inglés le, le dicen cooking, de ahí la imagen que les estoy mostrando, eh, fabricar datos para que se, pues para fabricar o cocinar los datos o motilar un poco los datos y es dejar los resultados que me convengan o que están acordes con la teoría, que no es, no es una, digamos que no es un, una eh, práctica rigurosa de la ciencia, ¿no? La otra, F. Este es fabricar que puede ser o recortar, pues o cocinar un poco los datos para que se me acomoden a lo que yo estaba proponiendo desde el principio. La otra F es falsificar, es este decir, sí es literalmente inventarme los datos, eh, que de ninguna manera es aceptable, de ninguna manera. El, el asunto cuando, cuando tengo datos que son outliers y necesito... Eh, entender un poco mejor qué es lo que estoy haciendo, uno puede utilizar métodos estadísticos para manejar un poco esos datos, eh, puede reportar que utilizó una parte de la información, ¿cierto? Pues, pues por lo menos lo está reportando. El asunto de falsificar ese sí no tiene ninguna manera de, de, de mejorarse, simplemente no se hace, no se falsifican datos en una, en una investigación de ninguna manera. Y la P, obviamente, si les estoy hablando de Identicate, pues se imaginarán ustedes cuál es. Vamos a hablarla un poquito más adelante. Bien, y la última, la última parte dentro de mi proceso de, de, de investigación es la divulgación, que es lo que nos, lo que nos compete y lo que nos, lo que nos reúne hoy. Entonces, obviamente, la idea es que podamos hacer divulgación de nuestros resultados de investigación a través de un proceso editorial estandarizado. Y aquí, de nuevo, voy a hacer una simplificación de, eh, de ese proceso editorial. Entonces, lo que pasa es, el autor somete su artículo a la revista, el editor hace una revisión inicial, un screening de, bueno, esto sí se, el alcance es adecuado, eh, se ve que, pues como que esto puede ser un, un artículo que puedo publicar en la revista, la calidad es adecuada, eh, pues para, para los estándares de, de mi publicación. En este punto podría decidir de una vez no. O si no, lo pasa a los pares o árbitros que van a hacer una, un análisis, van a soportar la decisión editorial del grupo editorial, del editor, y evalúa los conceptos. Aquí hay un proceso iterativo de, bueno, hay que hacer algunos cambios, el, el que el árbitro sugiere, el, el editor se los envía al autor, el autor hace los cambios y hacemos un proceso iterativo para llegar a una, a una decisión final de aceptación o rechazo de la publicación. En este punto el editor debería tomar la decisión, pues obviamente basado en la calidad del, del, del artículo de la publicación, pero tengan en cuenta que parte de esa calidad también es la originalidad y de eso vamos a hablar en un segundo. Entonces aquí quisiera que entren a menti.com o utilicen este código QR en sus teléfonos o si lo van a hacer en un, en un navegador que abre una pestañita, uh, una ventana adicional en sus computadores y van a menti.com, utilizan el código 21544509 cuando les pregunte el código o si lo utilizan aquí directamente con el código QR, los va a, los va a llevar y no tienen que eh, utilizar el código. Se los voy a poner aquí otra vez. Entonces aquí está el. Eh, ay, perdón. Por aquí está. Eh, el código 21544509 en menti.com. Entonces lo que quisiera saber, más o menos como para tener una idea, y ahorita les voy a hacer otra pregunta, eh, es cuáles son los papeles que desempeñan en este momento ustedes dentro de todo este proceso. Que eh, pueden ser varios, ¿no? O sea, yo puedo ser en este momento simultáneamente un editor para mi revista, pero adicionalmente soy un árbitro eh, porque soy experto en un tema X. Entonces también soy árbitro y también estoy yo mismo escribiendo mis propios artículos o estoy terminando mi tesis doctoral. ¿no? Entonces la idea es que, pues, que respondan todos los que, los que apliquen para ustedes. Entonces por ahora tenemos por lo menos un autor, un profesor, un par o árbitro y otros. Me da curiosidad de saber cuáles son otros y me ponen por aquí en el chat. Hoy eh, oh, tenemos también por aquí un, una parte del equipo editorial, de nuevo en menti.com y el código es 2154-4509. Ahí por ahí nos van, nos van llegando. Está bastante, bastante mmm, parejo aquí la... la la, sus, sus labores entonces bueno, perfecto lo que estamos haciendo es justamente entender cuáles son esas esos diferentes responsabilidades y piensen ustedes en cada uno de esos, de esos roles que están desempeñando cuál es su por aquí, me están contestando por aquí en el chat, que es una autora y también es del equipo editorial, que es, que es normal de hecho, y de hecho cuando uno mira en las responsabilidades del, del editor, eh, normalmente hablan de, de haber participado en investigación, digamos como, como en asuntos éticos de, de, de, del proceso editorial en términos generales. Ahorita volvemos por aquí, quiero hablar justamente entonces de esos tres roles principales dentro del proceso de investigación, el, el editor, el paro árbitro y el autor que se pueden eh, comparar, que se pueden eh, eh, sí, digamos que poner en paralelo con labores dentro del proceso de investigación como resultado de un, de un programa académico, ¿cierto? El, el que está haciendo una maestría, un doctorado o incluso un pregrado que puede tener un componente de investigación. Entonces piensan ustedes que el editor que es el, re, el responsable de la publicación final es háganse de cuenta el asesor de ese estudiante, ¿no? Que está asesorando, que está acompañando, que toma la decisión final de bueno ya es hora de mostrárselo a los pares o árbitros o al comité de que va a ser la evaluación final de esa tesis, por ejemplo, si estuviéramos pensando en el contexto académico y tenemos el autor que en este contexto sería el estudiante, ¿cierto? Que es quien escribe, quién es el responsable eh, académico, el responsable por el contenido o el grupo de responsables pues puede ser un grupo de autores o un grupo de estudiantes, entonces miren que es muy fácil pensar en ese esquema que les estaba mostrando, lo, lo puedo pensar en paralelo o sea lo puedo pensar para un específicamente para un proceso editorial o puedo pensar en un proceso paralelo para un eh, proceso académico eh, que involucre investigación y cada uno de esos roles tiene unas responsabilidades importantes pero quiero enfocarme un poco en estas responsabilidades de los autores. El autor o el estudiante, si estuviéramos hablando del, del proceso docente, es el, eh, pues, ¿quién es, pero primero quién es el autor? El autor es el que contribuyó sustancialmente con la obra, intelectualmente, ¿no? Y además de ser responsable por la totalidad del artículo. Deben poder identificar qué hizo cada uno de sus colegas y responder por la integridad del manuscrito. No se vale después que, digamos, en un trabajo de estudiante no es tan infrecuente que lo hagan, pero pues no, es que ese pedazo que está copiado fue el que, el que yo no hice. Yo hice fue otro pedazo, el pedazo que está bien. Y eso sería no aceptable, pero, pero uno lo entiende cuando estamos hablando de estudiantes en primeros semestres, pero ya cuando estamos hablando de un, de un proceso académico más avanzado o del proceso editorial, ya no se vale decir no, es que, es que a mí no me tocó escribir la introducción. No, el, el autor es responsable de todo. Entonces le toca revisar todo. Y en, en todo este proceso que les estoy hablando de revisión, de iteración, etcétera, es donde tenemos que ser súper cuidadosos con el tema de la originalidad de los escritos. Entonces aquí estoy, digamos, de alguna manera estoy cerrando el, el, ese ciclo de investigación del que estaba hablando y esas prácticas éticas y prácticas responsables y prácticas que, que se acogen a los valores de la integridad académica con, la último, con el último y me toca hablar de lo contrario pues como para, para ponerle, para, para volverlo práctico, pero acuérdense que les hablé también de, las, de los tres pecados grandes eh, del fraude científico, que eran eh, falsificación, eh, fabricación y la P, que nunca la hablé, pero la P, la P por supuesto es plagio académico. Estos son como los elementos del plagio académico de acuerdo con el ICAI también, el Centro Internacional para la Integridad Académica, que son los estudiosos de este tema en el mundo. no y mmm, es usar palabras, ideas o productos del trabajo de otro, cuando sé quién es el otro, cuando lo puedo identificar, sin dar los créditos, súper importante, en una situación en la que se espera autoría original y en el proceso en el que ustedes están y volvemos a cuáles son sus roles, de los que estábamos hablando hace un segundo por aquí, ustedes son autores y son editores y son árbitros y son estudiantes de posgrado y son docentes, entonces en, estos, en este contexto definitivamente se espera autoría original con el propósito de obtener algún crédito, beneficio, ganancia. Y no necesariamente me están pagando por escribir el artículo, no necesariamente me están pagando por escribir la tesis. El crédito no necesariamente es un crédito en, en, en dinero, pues. Es un beneficio. O sea, yo estoy escribiendo una tesis y me voy a graduar. Ese es mi beneficio. Yo estoy escribiendo un artículo porque soy un autor y quiero consagrarme como como un autor relevante en mi área, entonces por supuesto voy a aumentar mis índices, por ejemplo, mi índice H, por poner un ejemplo, o efectivamente en mi universidad me dan una retribución por publicar o, o subo en el escalafón docente. Entonces hay muchos tipos de beneficios, pero lo cierto es que cuando estamos hablando de plagio académico, y aquí no estoy hablando de la definición legal, sino como del concepto aceptado en la academia, estos son los elementos. Y súper clave ay, perdón, es este asunto dar los créditos a la fuente donde se entonces de ahí es de donde viene como la gran diferencia entre yo estoy utilizando información de otro que es absolutamente válido y hasta necesario eh, utilizar información y en muchos casos es necesario utilizar información textual ¿cierto? yo no me voy a inventar una definición, yo no me voy a inventar una norma técnica yo no me voy a inventar una ley entonces, lo voy a utilizar de manera textual por razones diferentes, pero tengo que decir de dónde salió. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí voy a mostrarles, y muy rápidamente no se las voy a mostrar completa, pero esto es como importante en este contexto. Nosotros hicimos hace unos años una encuesta a usuarios del, del programa, pues de Identity. ¿Y quiénes son nuestros usuarios? ¿Son investigadores? ¿Son estudiantes de... de pues de superior de doctorados o de maestrías son editores. Entonces les preguntamos, les dimos una lista de 10 prácticas, malas prácticas en, en investigación y en procesos editoriales. Y les dijimos, bueno, califíquenos esas prácticas de 1 a 10, siendo 1 lo menos grave y 10 lo más grave. Y también califíquelo de 1 a 10 en, en términos de frecuencia. ¿Qué es lo que usted cree que es más frecuente y qué cree que es lo menos frecuente en, eh, en, en su ámbito? ¿no? Y aquí estamos hablando de, esto nos lo respondieron 300 algo, 300, puedo ser súper específica, 334 investigadores de 50 países distintos y les hicimos las mismas preguntas. Entonces esto eh, no se los voy a mostrar completa, pero lo pueden buscar en la página de Identity pero les voy a mostrar cuatro específicamente. Entonces acuérdense que fueron calificados de 1 a 10, siendo 10 lo más grave y lo más frecuente. ¿okay? Y les voy a mostrar cuatro específicamente, que tienen que ver con este asunto de la originalidad de los trabajos y de esa responsabilidad ética en los procesos de investigación y de, y de editoriales. Entonces, uno, eh, aquí está organizado de, en orden de gravedad, entonces, uno fue lo que mmm, nuestros, nuestros investigadores calificaron como lo menos grave, ¿ok? Entonces, y aquí están las calificaciones de las dos cosas. Entonces, en frecuencia de 1 a 10 saco 6 con 9 y en gravedad de 1 a 10 saco 6 con 4. Ese fue lo menos grave. Entonces, noten que aquí está gravedad en el eje horizontal y frecuencia en el eje vertical Entonces, no es justamente lo menos frecuente, pero definitivamente es lo más grave. De hecho, siempre está más o menos separadito que aquí están como eh, eh, juntitos estos otros puntos. Bien, entonces, ¿qué es fuente secundaria? Es esa citación inexacta, ¿cierto? No utilizar la fuente adecuada o que es relativamente común, es um, yo no leí la fuente original, sino que leí, y, leí una fuente que citó esa fuente y no hice lo correcto en ese caso, que debería ser hacer una cita de cita o lo correcto, en ese caso que debería ser intentar buscar la fuente original para poderla citar. Que en algunos casos es bien difícil, no necesariamente vamos a tener el acceso. Entonces, en ese caso lo decente para hacer porque da una idea más precisa de cuál fue mi proceso, sería hacer una cita de cita, que no es lo que queremos, no queremos un artículo lleno de citas de cita, pero pero eso sería la digamos que la manera correcta de hacerlo. Entonces, de nuevo, Nuestros autores dijeron, era 6.9 de, fre de frecuencia, 6.4 de gravedad. Me voy para otra, aquí me brinqué algunas, en, en, en los, digamos que las preguntas que hicimos también tenían que ver con, con autoría, etc. Pero aquí me quiero enfocar en unas muy específicas. Investigación repetitiva, que se puede llamar de varias maneras, eh, aquí le estamos diciendo investigación repetitiva, que es eh, rehusar el trabajo propio. Eh, también se le puede llamar autoplagio, también se le puede llamar reutilización, en fin, el autoplagio como concepto es bien complejo, porque si yo les estoy diciendo plagiar es utilizar la información de otro como si fuera propia, pues entonces me dicen todo el tiempo, pues entonces autoplagio como concepto ni siquiera tiene sentido, pues no estoy utilizando la información de otro como si fuera mía, es mi información, sin embargo, mi información yo la tengo que citar cuando está publicada, porque técnicamente se di parte de los derechos. Entonces, técnicamente si estoy utilizando información de otro, aunque el autor sea yo. ¿no? Entonces, el asunto de autoplagio, no tenemos que pelear con el nombre. Le podemos decir reutilización, reciclaje, investigación repetitiva. Con el nombre yo sé que es un poquito difícil pelear. Pero lo cierto es que no es una buena práctica. Si yo estoy utilizando información mía, tengo que citarme a mí mismo que está bien, tampoco se ve muy bien un artículo que el 80% de la bibliografía sea mi propio apellido la idea es que esté buscando información en otras fuentes también, pero lo cierto es que si estoy utilizando parte de información que ya he utilizado textos o ideas que ya he utilizado en otra ocasión pues debería citarlo ¿no? entonces aquí frecuencia 7.1, gravedad 7.6, de acuerdo con nuestros 334 investigadores Estoy en el punto 9, ¿ok? Ya estoy que me llego aquí al 10. Y el, el punto 9, en términos de gravedad, según ellos 8.4, frecuencia con tres por fortuna, es muy grave, pero por la percepción de nuestros investigadores no tan frecuente, es la copia literal, que es copiar y pegar. Yo me traigo información de otra parte y la pongo allí y no digo de quién es, entonces se asume que es mía. Eso es esa copiar y pegar, que es plagio, ¿no? de secciones del documento. Y llegamos al muy vergonzoso número 10. Ah, bueno, así se ve en Identicate. Ahorita les voy a mostrar, pero así se ve en Identicate. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es en la izquierda veo el documento que estoy analizando y en la derecha veo la fuente. Entonces, noten esto. Se ve esencialmente igual. Un par de cambios en dos palabras, pero lo estoy viendo todo en rojo. Cuando estoy viendo todo en rojo, ahí lo que estamos viendo es un plagio. En este caso en particular, no era de, de todo el documento, pues, pero aunque sea este pedazo, estamos hablando de tres párrafos, una página completa de una tesis doctoral que no tiene una sola cita. No es aceptable, no es aceptable de ninguna manera. Y llegamos al, entonces a muy, mi muy vergonzoso número 10, que es el plagio total textualmente significa que yo me le cambié el nombre no tomé una investigación un documento de otra persona y lo utilicé 100% como si fuera mío eso se llama plagio total robo intelectual, es un robo efectivamente y de acuerdo con nuestros, nuestros investigadores la gravedad es 8.8 .8 y la frecuencia 2.3 ok, bien Vamos a volver a Menti. Entonces, los que todavía no le habían tomado foto, aquí les dejo otra vez el código QR, o pueden volver a entrar a menti.com. En este momento todavía está la pregunta que les había puesto en un segundo, eh, hace, un, hace unos minutos. Ya les voy a cambiar en un segundo para la, la nueva pregunta, código 2154-4509, y esta es mi nueva pregunta. Entonces, aquí les estoy preguntando, esos cuatro, en particular, ¿ustedes qué opinan? no tienen que estar de acuerdo con nuestros investigadores de auténtica y lo que quiero es oír sus opiniones al respecto. Entonces, citación inexacta o engañosa, ¿okay? el asunto de las citas de citas o incluso digamos que en engrosar un poco mi sección de bibliografía con unas citas que no existen, reciclaje o autoplagio, no tenemos que pelear con el nombre, pero sí entendemos perfectamente el concepto, la copia parcial, que es plagio, pero parcial, o el plagio total. Entonces, ahí les debe estar preguntando en Menti, en el código 21544509, les debe estar preguntando entonces su opinión con respecto a estos cuatro elementos. Entonces, ustedes lo van a calificar igual que como lo, habían, eh, lo habíamos calificado en, eh, en, en, en el ejemplo que les puse de... de, de ¿Cómo se llama esto? De de Identicate, del, del, paper, del white paper que les estaba mostrando, ya por aquí me empezaron a responder, entonces en plagio total estamos hablando de una frecuencia de 5, mal contadita, un poquito más de 5, de gravedad de 10, esencialmente. Por aquí, según los que nos han contestado ya, entonces lo menos grave es el reciclaje, lo más grave el plagio total y lo menos frecuente es el plagio total. Lo más frecuente, según esto, es el eh, reciclaje o autoplagio. Entonces, ahí él, él se va a ir moviendo de acuerdo con las respuestas que ustedes, que ustedes vayan, mm, según lo que ustedes vayan respondiendo. Entonces, de nuevo, 2154-4509 en menti.com entonces ahí yo sé que se demoran un poquito moviendo la barrita simpático se va como moviendo un poquito y realmente por aquí el plagio total definitivamente y desde la primera persona que respondió eh, la, la, es, está como lo más grave eh, déjenme un segundo yo bajo esto un poquito por aquí eh, y eh, por aquí se han cambiado un poco. Rinaldo tiene eh, un comentario, si quieres, enciendes el micrófono, Rinaldo. Sí, eh, justamente eh, es el tema del de el plagio total, eh, un, una experiencia que, que, nos tocó, que nos tocó vivir, que es una uh -huh. mezcla un poco eh, del, del plagio total con eh, el reciclaje o autoplagio. Uh -huh. es, un, es un autor que para la revista de, de, de, una ideología de la Católica del Norte, envió un artículo con un nombre X y al, al hacerlo, al, al eh, compararlo dentro del sistema de Identicate, nos dio que ese mismo autor tenía una, otro artículo que tenía un título parecido, pero que el trabajo era 100% el mismo. Él presentó a, a, a otra revista el mismo trabajo, pero solamente le cambió el nombre. Eso, eh, eh, eh, bueno, se tomaron todos lo, lo, los protocolos que, que recomienda COPE, pero lo más triste es que no hubo respuesta ni de la institución donde él trabaja, ni en ninguna parte. No, no puede ser. Y lo cierto es que utilizando la herramienta nos damos cuenta de más cosas de las que quisiéramos, en realidad. Obviamente lo responsable y bueno, de acuerdo con todo, obviamente todos estos diagramas de flujo de, de la COPE y en fin, hay que avisar a, a su institución... Obviamente es una cosa que no se puede publicar de ninguna manera, hay que avisarle al autor, pero lo cierto es que, que es triste un poco y ya les voy a mostrar un, un, un poquito de estadísticas de las cosas que uno se encuentra y, y de cómo, digamos, cómo han evolucionado esas malas prácticas en el tiempo, que, que, es, que es terrible. Ahora, me sorprende un poco y me entristece un poco también que la institución no tome ninguna medida. Y, y entiendo, no sé, en, en algunos casos, por ejemplo, si lo que yo me encuentro es una copia en un trabajo de estudiante y ese estudiante es un estudiante que está empezando y que viene del colegio y en el colegio no le hablaron de la importancia de citar y referenciar adecuadamente, pues uno entiende que, digamos que el castigo no sea muy severo, pero tiene que haber algún tipo de sanción. Pero ya cuando estamos hablando de un investigador, que está poniendo en riesgo la reputación de una institución, porque eso es lo que pasa. Si ustedes no se dan cuenta y lo publican, y después alguien más se da cuenta, pues se pone en riesgo la reputación de la revista y se pone en riesgo la reputación de la institución. Y me parece sorprendente que la institución como que no tome cartas en el asunto. Eh, sí, me entristece un poco, diría yo. no Bien, por aquí entonces está... Definitivamente, entonces, según ustedes y en, en, en, esta, en esta mini encuesta que hicimos, el plagio total es lo más grave. Por aquí que parecería que es también como por los lados de 9, eh, lo menos grave la situación inexacta lo, y la frecuencia está como parecida en realidad, como unos 6 o 7 entre los cuatro, siendo lo más frecuente la copia parcial y lo menos frecuente el reciclaje aquí más o menos en, en estos resultados que tienen ustedes. Muy bien, justamente para tomar esa, esa idea que nos estaba compartiendo Reinaldo de una experiencia que es real, esto es el resultado de una investigación, esto es en, en el área biomédica, pero, pero me, gustan, me gustan los resultados y me gusta mostrarlos y ellos no se atreven a extrapolarlos y yo tampoco lo quiero hacer si no lo hicieron sus autores, pero yo pensaría que hay un comportamiento similar en otras áreas del conocimiento, entonces lo que ellos hicieron es analizar las causas de retractación en su en su área que es eh, publicaciones biomédicas y tomaron estas como las categorías entonces estas fueron las categorías revisaron la retractación en los últimos 25 años o no sé no me acuerdo, mentira no mucho más de hecho del 60 al, al 2015 de los 60 al 2015 y mm, y lo clasificaron, entonces estos se retractaron por esta razón, estos por esta, estos por esta, hicieron el análisis bastante detallado. Y estas fueron las categorías que utilizaron, en particular obviamente me quiero enfocar en esta, ellos utilizaron plagio y autoplagio, que en este caso, curiosamente, en el caso que nos cuenta Rinaldo, es como los dos al mismo tiempo, es como autoplagio y plagio, pues porque el, el nombre es distinto. Es un, es un caso particular, pero en todo caso está en esta categoría, sin duda. no Esto fue como la, la definición que ellos utilizaron. Y miren que autoplagio también lo utilizaron como duplicar o reciclar. Y estos son los resultados. Obviamente es bien interesante, mírenlo si, si lo, lo pueden buscar, que es, es interesante. Y aquí el, el plagio-autoplagio es esta rayita verde. no Entonces en los 60s ni siquiera aparecía registrado. Y en lo, el último quinquenio que ellos analizaron, que fue del 2010 a, a 2014, es la causa 1, el plagio o autoplagio. Y miren este crecimiento. O sea, empezó por aquí chiquitín con un par de casos y ya estamos hablando de 200 algo de casos de retractación. La retractación con las implicaciones que tiene. Como les decía, estamos poniendo en juego la reputación del autor, obviamente. De la institución y de la publicación. Todos en riesgo, la reputación de todo el mundo en riesgo. Y estamos hablando de 200 casos. Solamente en publicaciones biomédicas, solamente en, los que, lo, en lo que ellos analizaron. O sea, imagínense esto si estamos mirándolo en otro tipo de publicaciones o haciendo un análisis más general. Ithenticate, o, o bueno, Turnitin en particular, la empresa dueña de Ithenticate, la compañía, lleva 20 años en el mercado. Yo creo que. Aquí nos, pues antes se plagiaba menos, porque era más difícil plagiar, porque no era copiar y pegar, tocaba buscar el artículo y volverlo a, a, a digitar y demás, entonces seguramente había más, digamos que, que no era un, una copia tan textual, implicaba un poco más de trabajo, pero lo cierto es que esto es una combinación de sucede más con nos damos más cuenta, tenemos las herramientas para para para detectar este tipo de prácticas, entonces creo que esto es una combinación entre las dos cosas y la tecnología que está jugando un papel muy importante, pero lo cierto es que a mí este verde me entristece un montón y yo tiendo a pensar que si volvemos a hacer el análisis de los últimos cinco años va a pasar lo mismo, ¿no? que va a seguir esta tendencia de crecimiento y que este plagio o autoplagio es una, una causa importante, si no la primera de retractaciones y esto es lo que nos damos cuenta. ¿no? Entonces es bien, bien triste y, y toca pensarlo como desde bueno pues lo que les mencionaba al principio, esto es un asunto de, de continuidad y de, de, de sostenibilidad de la ciencia en el largo plazo, pero además es que las revistas se crearon para dar crédito y para defenderse del plagio, para mostrar mis resultados y decir que son míos, ese es el sentido de la, de la publicación científica y es justamente... En las revistas donde se publican manuscritos que constituyen plagios es una ironía y es una lástima, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, yo no les puedo decir qué hacer. <ríe> Ojalá supiera. Toca pensar qué hacer dependiendo del caso. Lo rechazamos desde el principio. Depende, es que es un, el plagio es un asunto de un ¿Se le fue de pronto al autor un, un párrafo sin citar y puede ser un accidente y es fácil de corregir? ¿O pasó esto súper delicado que es que cambié el nombre y utilicé una, una cosa que ya había publicado en otra parte? ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer el proceso de retractación? Si hubiéramos publicado y nos damos cuenta de eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿O qué medida se toma y en qué casos? Plagio en cualquier parte, plagio del todo, si es un plagio cortico entonces no hacemos nada, ¿qué hacemos? Entonces toca pensar y toca obviamente pensar en cuáles son los, los protocolos internacionales y a qué nos tenemos que acoger cuando las revistas están indexadas, por ejemplo, pero también si estamos hablando de una tesis, cuáles son los protocolos de la universidad para, para asumir un caso de estos. Entonces volviendo al asunto. De otra vez mi diagramita simplificado y piensa en autor como el autor o como el estudiante y piensa en el editor como el editor el asesor y piensa en los árbitros como los árbitros o el comité que está evaluando ese, ese documento de investigación y donde deberíamos utilizar una herramienta para hacer detección, el autor debería utilizarla de entrada, antes de mandarlo, que no sea que le devuelva el editor o en vez de, se le quedó este párrafo sin citar. No debería. ¿no? Y el editor antes de empezar el proceso. Que no vaya a ser que les pase eso. Lo hicieron a tiempo y por fortuna. Y si no, al final, cuando ya estamos a punto de decir listo, está aceptado, también deberíamos hacer una revisión. Entonces, si de hecho, si el autor hiciera una revisión juiciosa, él mismo al principio nos, nos no tendríamos ningún problema en el resto del proceso, y estoy hablando específicamente de originalidad y de buenas prácticas de citación y referenciación, obviamente pues esto es un proceso muchísimo más complejo, en donde estamos revisando no solamente que sea original, sino que el, que el enfoque sea adecuado, que el alcance sea adecuado, que cumpla con las características de calidad, que sea actual, etcétera, etcétera, eso no lo no, no, no estoy discutiendo en este momento. Entonces es importante como tener en cuenta, y de nuevo, sostenibilidad de la investigación, que no me canso de pensar que esta es la... la la razón última de hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Cómo tendríamos nosotros vacunas contra el COVID? Por poner un ejemplo que nos atañe y que nos tiene parados en el mundo hace un año largo y cómo es que vamos a salir de esto con vacunas y cómo se generó eso con ciencia y cómo con investigación y cómo con publicaciones, ¿sí? Entonces, esa es, esa es el, el, la razón de ser finalmente, de hacer las cosas bien, ¿no? Que podamos resolver los problemas de la sociedad eh, con, con ciencia. Bien, esto solamente por dar buen ejemplo, esto es utilizado, utilizando un, un eh, eh, ¿cómo se llama esto? Un editor de citas, ¿no? Y vamos a, les voy a mostrar en un segundito cómo se ve en la vida real, solamente para que no nos quede aquí la la curiosidad. Entonces, esto es Identikit. Eh, obviamente, pues, las, las revistas de la universidad tienen acceso y hacen la revisión desde el, desde el grupo editorial, ¿no? Eh, y bueno, uno aquí, pues, tiene sus propios, sus propias carpetas, hace sus propias revisiones, pero al final lo que estamos viendo es un porcentaje, y ese porcentaje que estamos viendo nos refleja cuánto hay en un artículo determinado de coincidencias con otros textos. Entonces, se ve Así, ya que estoy de, adentro de un reporte de similitud, le decimos. Entonces, de nuevo estamos hablando de similitud y nosotros no nos atreveríamos a decir que esto es plagio de entrada, porque hay similitud, como este primer párrafo lo voy a poner un poquitín más grande. Y esto, pues, esto no es un artículo científico, pues, esto es un, un trabajo de estudiante, pero, pues, para efectos prácticos me funciona. Miren que esto está citado con doble comilla, dice dónde lo sacó, que sin fecha, de qué párrafo, ¿cierto? Aquí está la definición o por aquí es otro estilo de citación que también reconocemos. Entonces, mmm, no necesariamente que haya similitudes me implica que hay plagio. Requiere de un análisis, ¿cierto? Requiere de una búsqueda que mirar a ver qué de esto me preocupa y qué no. Y en este caso, sí, si, y, lo, y lo puedo hacer incluso con la herramienta, ¿cierto? Yo puedo en este caso excluir, por ejemplo, las citas ¿sí? lo que hace es sacarme las citas textuales y voy a sacar coincidencias menores a, qué sé yo, 15 palabras porque hay veces que me encuentran unas coincidencias muy pequeñas y en ese caso se van a dar cuenta que este trabajo que inicialmente tenía un 24% de similitud, en realidad tiene 0% que me, que me tenga que preocupar, no pero también les podría mostrar una cosa como esto, que tiene 94% de coincidencia, aquí se supone que es John Scott, de nuevo esto es para efectos de ejemplo nada más, pero noten que el autor de este trabajo es Peter Mitchell y el que me lo mandó fue John Scott, entonces Ahí estoy viendo un, un problema, esto está completamente publicado en otra parte, estamos hablando de un 94% de coincidencias. Entonces es importante tener en cuenta y hacer el análisis si eso no es y lo que me podría pasar, que por aquí lo tengo, de nuevo esto es para efectos de mostrarles cosas, pero noten que quien mandó este trabajo fue Catalina Londoño, esa Catalina Londoño soy yo. Y noten que aquí me encuentro una coincidencia efectivamente con un trabajo de Catalina Londoño. O si me voy para acá, en este trabajo de internet, que lo puedo ver con un poco más de detalle, voy a ir a buscar qué es lo que, lo que me está mostrando como una coincidencia grande y aquí es Catalina Londoño. Entonces resulta que lo que les estoy mostrando es parte de mi, de mi propio trabajo. Esto no está publicado, esto es para efectos de demostración, pero lo cierto es que tomé todo esto de un trabajo que ya está en otra parte, pero que es mío propio. Entonces, de nuevo, estamos hablando del asunto de autoplagio. No vayan a creer que lo publiqué dos veces. Esto, está, esto es para efectos de, de demostración. Pero, pero lo cierto es que yo podría ver a quién el nombre o a quién el nombre comparado con este nombre y darme cuenta que las cosas están publicadas dos veces. ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que analizar que las analizamos utilizando la herramienta. Noten que aquí además me dice que puede ser una publicación de Crossref o una publicación de Internet. Entonces me está dando una información bastante precisa de dónde es que estamos encontrando esas coincidencias. Y ese es el tipo de análisis que queremos, que esperamos que se haga, en, digamos, en el comité editorial o que haga el mismo autor. Puede ser puede pasar, en este caso pues no es el caso, supongamos, vamos a buscar un parrafito que esté como más, digamos este, por ejemplo. Es un párrafo corto, todo lo que esté con colores significa que lo encontramos en alguna parte, no necesariamente que es plagio, pero digamos que en este caso fui muy textual y hubiera podido escribirlo con otras palabras, y hubiera podido citarlo de, de mejor manera, y yo me doy cuenta porque soy la autora y lo mando a y lo reviso con Identicate y me doy cuenta que hubo un párrafo que intenté parafrasear, pero no me quedó muy bien parafrasear, o que lo saqué de otra cosa y lo hubiera podido como escribir en otras palabras, y lo de visitar, entonces yo puedo hacer mis propias correcciones, y ahí hay una labor muy importante de autorregulación y de autocorrección, entonces también se espera, que los autores sean partícipes y que esto no sea una responsabilidad exclusiva del grupo editorial o que no sea una responsabilidad exclusiva del asesor o que no sea una responsabilidad exclusiva del árbitro, sino que sea una responsabilidad conjunta donde el que tiene, digamos que la, la, la labor más importante es el autor, por un lado, de haber hecho su proceso completo, juicioso, riguroso, y por el otro lado, de hacer una revisión de todo el manuscrito que va a entregar como su resultado y como su producción académica. Entonces ahí está como esa, esa responsabilidad compartida. Muy bien. Dejamos ocho minutitos. La idea era dejarme pasé dos minutitos, pero mmm, voy a abrir un poco la, la sesión por si tienen algunas preguntas. No veo por aquí preguntas en el chat, pero eh, pues es su, su momento de preguntar si tienen. Algo, o Rinaldo, o, Catalina, o sí, María es, Verónica, si tienen algún comentario, sí, alguna pregunta. Sí, Catalina, había una consulta, eh, bueno, yo respondí desde una visión más institucional, pero también queríamos saber eh, tu, tu opinión. Eh, la, la formuló Sergio Kurilev y que dice, eh, pero eh, sobre el tema del autoplágico, pregunta si el autoplágico no es consecuencia que está relacionada con el tema de los derechos de autor que han sido, que han sido cedidos a la revista en la que se publica. Uh -huh. Sí, claro, hay, depende mucho de mmm, cuáles sean las políticas editoriales y qué es lo que uno firmó, ¿no? Entonces, el, hay una sesión de derechos de autor normalmente, hay unos, hay unos, digamos que una parte de los derechos de autor que no se pueden ceder, los derechos moral, morales son del autor para siempre, pero hay una parte, de los derechos de publicación y demás, que sí se ceden. Pero las condiciones de esa sesión de derechos dependen de las políticas editoriales de cada revista o de cada editorial. Entonces, te tocaría revisar qué es lo que uno está firmando cuando hace la, la, la sesión de derechos, cuando toma la decisión de publicar con esta revista específicamente, y mirar entonces cuáles son esas condiciones que se establecieron en ese momento, se firma un contrato, ¿no? Pero lo cierto es que normalmente la reproducción exige créditos. Y eso es lo que toca hacer, digamos, y de normalmente en el, en el medio académico, aún cuando tenga, porque hay unos que son Creative Commons, entonces se permite reproducción, pero se permite reproducción con créditos. Entonces hay que fijarse, porque digamos que no es una respuesta general, pero lo cierto es que lo que tiende a ser general es que la reproducción requiere créditos. Se puede reproducir. Para fines académicos, con créditos. Entonces, en términos generales se podría. Y lo que pasa es que si yo utilizo mi propia información sin dar el crédito, entonces sí podría tener un problema de, ya de corte legal, obviamente de acuerdo con, las, con la legislación de derecho de autores de cada país. Pero en Colombia, por ejemplo, la violación al derecho de autor es un delito en el código penal y da multa y cárcel. Entonces, entonces hay que como revisarlo. Pero eso digamos que sería como para hacerlo un poco general lo normal claro. es que tengo que hacer citación con... Claro, con... Justo, y justamente como con lo que tú dices, a ver, lo, lo que yo había comentado, es que también eso es súper importante que, que los autores también, eh, antes de, de, de hacerme envío eh, a, a alguna revista en particular, eh, vean eh, qué tipo de licencias y qué tipo de condiciones tienen. O sea, nosotros acá como, eh, como en las revistas científicas de la UCN, de la Católica del Norte, eh, la, la, hemos decidido tener eh, las licencias de Commons más abiertas en el sentido de que entendemos que el autor es, es el dueño de, de la obra y como tú bien dices, a nosotros nos basta con, con que se reconozca y se cite, que por ejemplo una, el artículo original fue publicado en, en una de nuestras revistas eh, creemos que eso es vital y también que los autores deberían tener bastante, bastante eh, ojo con aquello porque a veces no, hay revistas que no presentan claramente ¿Cuáles son sus su políticas al respecto? Claro, y de hecho en, en las mismas recomendaciones de la COPE también está pues como qué debería publicar la revista y dónde debería decir, por ejemplo, cuáles son sus políticas editoriales, que debería estar en su página web, que debería estar disponible, que debería ser fácilmente encontrado por los autores. Entonces también hay como una serie de recomendaciones éticas que se les hacen a las revistas directamente y pues... Si, si toca buscar mucho las políticas editoriales de la revista, tal vez, tal vez esa revista no está como siguiendo los protocolos adecuados. Claro. O, o puede que también sea que, como vimos en algunas charlas anteriores, se trate de una de una revista depredadora Sí, ah, sí, sí, sí, que ese es otro lío adicional, y bueno, pues o sea, obviamente las revistas eh, depredadoras, sí, pues el, el, lo que hace la, la, que la sociedad de la información, ¿no? Claro. Y es el niño, aprovecharse de ese afán de publicar y bueno. En fin. Exacto. Justamente con el tema también del autoplagio y, y, y de, de las autorreferencias, también eh, eh, es, eh, está, no sé cuál será tu opinión, eh, está relacionada también a veces con las áreas de, de, del conocimiento. Puede que un autor X que sea de la gente que tiene las mayores avanzadas dentro de ciertos eh, temas, dentro de una disciplina. Y que claro, la, la autocitación es, es, es, es válida en el sentido de que él está a, haciendo continuos aportes dentro de una, de una disciplina porque todos los demás vienen uno o dos pasos detrás de, de lo que él está haciendo. Claro, y lo otro que pasa, y también depende un montón de la disciplina, es por ejemplo, el, en lo que les mostré que el abstract, digamos, era, era, estaba en otra parte, y pasa en algunas disciplinas y es súper aceptado que por ejemplo yo muestro mi trabajo preliminar en un congreso y luego con las recomendaciones y demás que se hace cuando presento en el congreso y otros autores y otras personas me, me ayudan a, digamos que a darle forma al artículo, entonces lo que presenté en el congreso, por lo menos el abstract, no el contenido completo, pero el abstract es muy parecido, pues porque es el resultado de una investigación, entonces termina siendo muy parecido el abstract de, del congreso al abstract del producto final. Y en algunas, en algunas disciplinas eso está súper mal visto y en algunas disciplinas es completamente aceptable. Entonces, cuando en ciertas disciplinas pasan, por ejemplo, por Identicate, incluso hay una manera de excluir el abstract porque se supone que no está haciendo ruido porque yo ya lo pude haber presentado en un congreso, mientras en otras no lo aceptan de ninguna manera y tuvo que haber uno cambiado el abstract completamente, aunque, sea el, aunque ya lo haya presentado y sea el resultado de la, de la misma investigación. Entonces realmente también depende de cómo se hace en los asuntos de autoría. Yo veo a veces, no sé, artículos de física, por ejemplo, que los autores son 3.000 autores, no, estoy diciendo un número por exagerar, de verdad, son 3.000, porque son todos los que contribuyeron a la investigación en laboratorios en 15 países y los ponen a todos. Eso en mi área es inaceptable, los 3.000 autores tendrían que ser que los 3.000 participaron en el manuscrito, que eso no funciona. Yo, mi doctorado es en economía. Entonces, esas, digamos que también tiene uno que acogerse y entender cuáles son las prácticas de su disciplina para saber qué es aceptado y qué no es aceptado en su área, en las revistas en las que uno está publicando y demás. Acá por acá hay otra pregunta. Eh, bueno, dice, si un investigador detecta que su trabajo ha sido plagiado en nuestra revista, ¿cuál es el paso a seguir? Eh, ¿Se debe contactar a la revista donde se publicó el plagio? Sí, ese sería el, el digamos que la, la, lo primero que hay que hacer es eh, obviamente contactar a la revista, y mostrar, obviamente, dónde está publicado, pues, o, pues como el, el proceso. El, la revista ya tendría que comenzar el, el proceso de, de, de investigación eh, y, eventualmente, debería terminar en una retractación y en un reconocimiento de quién fue el autor original. Y una retractación deben retirar el artículo de circulación porque, pues, es, es información de otro. Pero sí, lo primero que habría que hacer sería contactar la revista con la información. Completa y vea yo soy el autor de esto y aquí está mi artículo original por ejemplo otra consulta de, de Julie Flores eh, consulta bueno da las buenas tardes dice que durante el proceso de publicación si los autores pueden solicitar a la revista los resultados del análisis de plagio eh, a los cuales su artículo han sido sometidos pues de poder se puede pero obviamente también depende de las políticas editoriales eh, lo, pues digamos que lo común es que efectivamente los editores le envíen a, a los autores el reporte de similitud. Lo que les mostré, eso se puede descargar en un PDF y se lo envían y le muestran. Incluso le hacen correcciones, como decir, en la página 12 revise esta cita que no está precisa, cosas así. Entonces es bastante normal que se lo muestren a los autores, pero no es una obligación y nosotros no somos autoridad. Entonces nosotros no podríamos decir como compañía, todo el mundo le tiene que mostrar al autor su resultado, pues porque... Somos autoridad, de nuevo. Pero sí, sí y, es, es un proceso bastante común. Y, y pero también porque las la, la revistas o los procesos editoriales eh, no todos eh, aplican eh, este tipo de herramientas en, en la misma instancia. Hay unos que sí. la pueden. La, la, la utilizan de, de como mecanismo de entrada de un artículo, y hay otros que pasan procesos anteriores antes de la, de la detección, o sea, primero se ve el tema de relevancia y, y el, sí. el, el, el sistema se pasa cuando antes de ser enviado a los referis. Sí, exacto, entonces déjenme les muestro, digamos que depende si lo pasamos aquí o lo pasamos aquí, o lo pasamos al final, o lo, incluso lo pasó, fue el, el, el árbitro, pues, Obviamente dependería, pero sí, es, es un asunto de, del proceso editorial y de las políticas editoriales de cada revista. Claro, Entonces es sería, común, sería, pero no es obligatorio. Claro, sería, yo creo que eso es, es considerado una buena práctica, porque me parece uh -huh. que, que, que, que es un buen antecedente que la revista sea transparente a, a todos los niveles y entregue ese tipo de información a, su, a, a los autores. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Son las 11 de la mañana. Yo no sé, Reinaldo, si ya vamos como cerrando, porque ya se nos tuvo sí. que ir una persona. Entonces, como por respeto claro. de su tiempo. Eh, eh, bueno, si no hay más preguntas, eh, bueno, agradecer a Catalina eh, por eh, la interesante charla que, que nos ha entregado. Eh, a ver si en, en el transcurso del día eh, la grabación estará disponible en nuestro canal de, de YouTube. Eh, y también, bueno, si también nos puedes facilitar las, eh, las diapositivas o un enlace para poder eh, dejarlas ahí a, a la vista y bueno, más que nada eh, agradecer a todos los presentes eh, por eh, la asistencia en el día de hoy y también a, a los talleres que se realizaron con, con anterioridad y eh, hoy día ponemos fin a este ciclo de, de, de charlas que, bueno, están enmarcadas dentro de, de, de un proyecto de, de fondo de publicaciones de de lo que era ahora y eso y agradecerles a todos y bueno esperamos eh, también para este segundo semestre ya de, del 2021 otro ciclo también creo que está presupuestado también que estaremos eh, compartiendo por nuestras redes sociales así que catalina te vuelvo a agradecer le vuelvo a agradecer a todos y cada uno por su eh, por su participación y por el entusiasmo que, que, que han demostrado por esto. Y bueno, nos estaremos encontrando en, en, en alguna otra instancia eh, similares. Seguro que sí. Muy buenas tardes para todos. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Seguimos trabajando en conjunto. Gracias. Hasta luego.